la otra persona que fue a buscarme fue. Ese fue uno de los que me atacó. De los que me atacó. Sí. Y ese fue que se montó en el motor también. Sí. ¿De dónde es usted? De Aquí se parece que me de Villave. Sí, lo llevaron el motor. Me llevaron mi cartera, con mi documento, dinero y, y mi teléfono. Un CG 150.